Si un hombre se queda callado, haz estas 10 cosas. ¿Qué hacer cuando un hombre guarda silencio, cuando no expresa lo que siente, y llega al punto de encerrarse tanto que no te dice lo que le pasa? Si te ha ocurrido, hoy te comparto 10 cosas que puedes hacer. Número 1. Empieza por aceptarlo. Nos guste o no, los hombres no somos tan hábiles para poder manejar nuestras emociones. Un dato que apoya esta idea es que los trastornos del espectro autista prevalecen más en nosotros que en las mujeres, y por esta razón, tendemos a caer más. A veces manejar nuestras emociones nos complica mucho, es un bombardeo de sensaciones que al no poder discernir por qué nos sentimos así, tendemos a guardarnos, a alejarnos de las personas. Podemos amar mucho, pero a veces necesitamos callar. número 2. Ofrece tu apoyo pero con distancia. Las emociones de un hombre están a flor de piel, Quizás tuvo una horrible pelea en la oficina, alguien lo insultó, de repente vio algo que lo perturbó. Un recuerdo, algo que marcó su infancia. Y esas emociones vuelven de forma recurrente a su mente, de tal manera que lo atormentan, lo aquejan. Tratar de hacer que él te diga lo que le pasa sería casi inútil, porque sencillamente él no podrá hacerlo. En su lugar se va a encerrar, así que lo que tú puedes hacer, es simplemente ofrecerle tu apoyo, comentarle que estás a su lado y que cuando esté listo, podrá hablar sobre aquello que le molesta. Número 3. A veces es mejor no preguntar. Conocer a la persona con la que te has emparentado es clave para poder inferir qué es lo que le pasa y cuándo preguntar por lo que le ocurre y cuándo no. Hay cosas que avergüenzan a un hombre y que no quiere decir ni quiere confrontar. A veces jamás en su vida querrá toparse con esas emociones, y en su lugar querrá lapidarlas, enterrarlas, hacer como que nunca hubiesen existido. Esa, esa es una decisión personal, algo que le aporta paz, quizás sea algo evasivo, o necesite la atención de un profesional, pero por este momento, a esta hora, en este mismo lugar, lo ideal es dejar que él busque su paz mental antes que conciliar emociones que le frustran. Número 4. No intentes discutir. Cuando él guarda silencio, lo que busca en algunas ocasiones es protegerse y proteger a los que ama. En ese momento aquello que le roba la paz mental puede ser tal que en un arranque de ira puede terminar por herir a alguien importante. Te puede herir con una palabra, agria, con un gesto, con una mueca, con algo que a ti te va a fastidiar puede decirle una frase muy cruel a uno de tus hijos. ¿Recuerdas la película El libro de la selva? Donde el personaje Mowgli habla y discute con su amigo lobo albino. Llega a un punto clave de clímax en una escena donde el lobito But le insiste tanto que el muchachito explota y le dice, No eres especial But. Cuando un hombre calla, lo hace para que tales palabras nunca salgan de su boca y por ende no lastimen a la persona amada. Para él es mejor guardar silencio. Número 5. Cuando él esté listo vendrá a ti. Cuando él te ama, entenderá que hace falta que él mismo te aclare lo sucedido, que fue lo que hizo que guardara silencio. Como comenté con anterioridad, cuando él está lidiando con sus emociones, muchas cosas le vienen a la mente. Parecen un montón de flechas que intentan ir a todas direcciones, desborda, pareciera como si quisiera atrapar a todas las aves que mira, es como si quisiera atrapar la arena del mar con los dedos, no puede controlar lo que siente y por eso huye a un lugar seguro, es el lugar seguro para todo hombre, es el silencio, y si llegaste a este punto quiero decirte que ese lugar seguro, es el lugar al que todo hombre va. Número 6 el lugar seguro de todo hombre es el silencio en una película protagonizada por Brad Pitt él caracteriza a un padre de familia el cual tiene dos niñas con una mujer británica en una escena él choca contra otro vehículo en ese momento una de sus hijas grita algo enternecedor quiero mi frazada ante el caos la gente corriendo y los metales doblándose lo único que podía calmar a la niña era poder abrazar su frazada, algo que le da seguridad y familiaridad. Lo mismo pasa con nosotros, tenemos algo que nos aporta seguridad, un sitio donde podamos estar, la soledad, y con ello el silencio es el lazo que nos permite volver a, a ser nosotros mismos. El silencio es la frazada de todo hombre, un lugar donde él pueda estar, desde donde pueda pensar mejor. Un lugar del que es muy celoso. Un lugar el que, en el cual él no quiere compartir con nadie más. A veces muchas personas dicen lo que pasa es que los hombres son muy posesivos con lo que les gusta y no quieren que nadie entre a sus vidas. Pareciera que quieren para ellos las cosas. Se mete a leer sus libros de ciencia y no hay quien lo saque de ahí. Pareciera que él eh, de alguna manera margina a la gente para que no entre y haga lo que él hace. Pero en realidad... Un hombre quiere algo único o algo para él, algo en el silencio, algo que solo el silencio le aporta a un lugar donde solo pueda estar él y nadie más. Y a veces eso lo logra en los libros, en la soledad, en su vehículo, en su moto, en su carro, en su empresa, en su trabajo. Número 7. Recuerda, somos iguales pero distintos. La sociedad de hoy hace un esfuerzo monumental cuando un hombre exhibe un comportamiento masculino. Lo tacha de tóxico. Trata de inhibir algo que es bastante natural en su forma de ser. Y no está de más decir que esto ocurre porque cuando algo nos resulta poco familiar o no se alinea a nuestras expectativas, tendemos a tenerle miedo, repulsión o simplemente lo rechazamos. La aversión a lo desconocido a lo atípico es algo común. En pocas palabras, si no estamos acostumbrados a algo, seguramente sentiremos la necesidad de querer borrarlo. Sin embargo, sin embargo, recuerda que nosotros somos distintos. El hombre con el que te casaste, el hijo que tienes o la pareja que escogiste contigo trae consigo un amplio epigenoma traído de sus padres. También trae sus experiencias. También trae sus fracasos con otras parejas. Así que para empezar, empieza por darte cuenta de que, sí, de que es cierto, son iguales, pero distintos. Número 8 comunícate con él sentarte con él y comunicar lo que les ocurre en un momento de cero tensión es lo mejor que pueden hacer hablar sobre lo que les pasa es una muestra de interés honrado y sincero algo que él apreciará porque no está acostumbrado a que alguien se interese en él hasta puede resultar halagador sin embargo comunicarte con él como lo dije anteriormente tiene que ser un momento de cero tensión Tratar de construir una comunicación eficiente en medio del caos y la discusión no va a servir de nada. Literalmente todo mundo se está echando la culpa, se están estigmatizando, se están tirando improperios uno contra el otro y nada de lo que vayas a decirle y nada de lo que él te diga va a germinar en nada. Así que comunícate con él en un momento cero de tensión. Número 9. Construye con él estrategias de resolución de conflictos. Esto implica decirle, ok, cuando tú estás enojado, quizás te venga bien irte al garaje y trabajar en tu moto, o quizás salir a dar una vuelta, yo por mi parte me dedicaré a leer mis libros, cuando hayas vuelto hablaremos lo que te pasó. Crear estrategias útiles, personalizadas y ajustadas a las necesidades tuyas o de tu pareja es una forma muy inteligente de resolver conflictos. Sí, es cierto que aquí he expuesto una larga lista de cosas que puedes hacer, pero al final tú y él son distintos. Y ello deriva que ambos tengan necesidades diferentes y unas estrategias distintas. En muchas ocasiones nosotros nos dejamos alienar por títulos y libros pretenciosos que nos dicen las claves para tenerlo a tus pies. Claro, eh, es algo que puede funcionar, pero al final de cuentas se trata de dos personas distintas que intentan amarse, entenderse. Y coexistir. Esto no se trata de emparentarte con el todo masculino. No se trata de que te vas a ser novia del pueblo, sino que te vas a ser novia de un hombre en particular. Número 10. Busca ayuda. Una empresa grande ocupa a un profesional para que le ayude a manejar su personal. Regularmente lo hacen director de recursos humanos. Una escuela necesita de plomeros para manejar las aguas residuales. Tú, Necesitas de saber de mecánica cuando tu carro se arruina. Y una relación necesita de profesionales que le ayuden a que funcione. Así, date la oportunidad de echar mano de ellos. Muchos han ocupado años de su vida ayudando a otras personas a resolver sus conflictos. Y seguro te ayudarán a ti. Si este video te resultó útil, por favor colócame en los comentarios la palabra logrado. De esta manera sabré que llegaste hasta aquí y con ello, saber que quieres que produzca más videos como estos. Suscríbete de una vez antes de irte y nos vemos en futuros videos.